lo que es La convocatoria eh, te invita a trabajar sobre el espacio del sistema Trollebus y lo que estábamos viendo es un poco romper con, con toda la rutina que se maneja dentro del sistema. Es decir, tú como usuario te subes eh, y tienes ya señalado qué es lo que vas a hacer, a dónde te vas, eh, hasta dónde llegas, qué es lo que haces cuando te bajas. Y decíamos nosotros, en el momento de crear este proyecto, qué es lo que sucede cuando de pronto te topas con algo que no tenías, no tenías pensado, de pronto algo que te rompió la rutina, algún elemento que estuvo por ahí colocado y rompió todo lo que tú haces cotidianamente. Dentro de la búsqueda de, de personajes estaba el duende, el duende como el personaje que, que se lleva todas las cosas, el, el acaparador, el, el avaro, el juguetón, que de pronto te hace millón, millón travesuras por ahí. Entonces, sí, de pronto entrábamos a, a discutir el tema de cómo dinamizar todo lo que teníamos en mente, de sacar como producto. Y por ahí este, surgían ideas, se nos chocaban otras. Nos parece interesante por lo, lo alternativo que es. Las alternativas también que te da en la vinculación que tienes con el usuario directamente. Entonces te permite eh, vincularte con la gente de una manera más directa, interactuar con ellos, interactuar también con el espacio y eso es lo que nos llamó también la atención de participar acá. Eh, las cartografías sonoras vienen a ser como una especie de documental sonoro. Entonces, en donde tú retratas lo, lo que se vive diariamente dentro del sistema, entonces de pronto escuchas la voz del, del conductor que te dice bienvenidos al sistema trolebus, iniciamos con la parada tal, de pronto le escuchas por ahí a alguien que está conversando de lo que le pasó ayer o a alguien que está hablando por teléfono y todas esas vivencias las que queremos recoger a través de esta cartografía sonora. Déjate atrapar en el juego de lo imprevisto con Alter Ego, uno de los proyectos seleccionados de la convocatoria Arte en el Trole 2013. El 10 y 11 de septiembre se hará la intervención en la estación de la Y y te invitamos al cierre el 13 de septiembre a las 18 horas en la estación del recreo. Te esperamos.